59, 50 días. Y ahí quieren las X. Ah, Considerando pues que todos no estamos en el mismo punto de vista. Ah, eso también hay que decirlo. No sé es parte porque... de la. Cantidad. No, pues eso, eso es independientemente de la voluntad de uno. Por lo, sí. lo digo yo, hay gente que todavía sigue haciendo acciones de par. Exactamente. Hay otros que no. Entonces eso bueno, tiene, tiene diferencias. Muy... Muy buenas tardes, eh, un cordial saludo a toda nuestra audiencia a esta hora de la tarde, hoy en este hermoso 23 de junio del año 2021, siendo las 5 y 9 de la tarde, me acompaña eh, la compañera Elizabeth Quiñones, miembro del Comité del Paro, feminista, eh, una gran activista que ha estado presente en todos estos días de gran movilización social, y por otro lado, mi compañero amigo y dirigente sindical, compañero Fabio, Arias fiscal nacional de la Central Unitaria Trabajadores CUT Vamos a conversar un poquito en esta tarde, eh, no, no sé si por allá está lloviendo, pero aquí por los lados del aeropuerto está cayendo un palo de agua impresionante, eh, sobre, sobre el paro, sobre el paro, qué pasó con el Comité Nacional de Paro, qué pasó con el paro, qué, qué ocurrió, qué viene hacia adelante, porque pues, de, sobre estos temas se especula todos los días, y bueno, es importante conversar sobre este particular, porque pues, eh, como hemos dicho, el paro no para, parar para avanzar, y hemos dicho además, hay que ponerle perspectiva a esto, es decir, a todos estos reclamos hay que convertirlos en realidad, y esto tiene unas formas, unos métodos, unas conclusiones a las que hemos llegado durante inmensas deliberaciones, largas jornadas de deliberación interna y también de diálogo con el, con el gobierno nacional y con los eh, mediadores que acompañaron este ejercicio. Entonces quisiera empezar con la compañera Elizabeth para preguntarle qué sigue, es decir, siente que hubo resultados de todos estos días de movilización y cuáles en concreto han sido esos resultados. Este es un homenaje extraño y una coincidencia muy bella, muy poética, muy política, quienes nos ha ocurrido? Hace 150 años en París hubo la primera gran insurrección en la que el pueblo se gobernó a sí mismo y entonces esa es la comuna de París a la que le rendimos homenaje y curiosamente coincide la conmemoración porque más o menos fueron 60 días que estuvieron gobernando ellos y ellas, eh, de verdad una cosa muy muy popular, muy muy bella, muy significativa que ha sido objeto de estudio, raudales de libros que se han escrito. Mars fue el primero, eh, casi en caliente, que hizo un análisis. Y yo siento como una felicidad muy grande cuando comparo y veo, porque yo estaba precisamente preparando una, una charla eh, sobre, la, sobre la comuna y las mujeres en la comuna, y, y, y coinciden las fechas, dijéramos, de ese estallido hace 150 años con nuestro paro, de alguna manera. Entonces, eso es, eso es lo primero para decir que en Colombia... Desde hace más de 200 años nosotros no teníamos un levantamiento como este. Claro que hubo eh, el, el, el, la fallida primera independencia que como todos, todos sabemos eh, fue manejada por un notablato criollo, un sí. notablato que, que fue patriarcal y que fue colonialista, todos lo sabemos también, y que, no, y que de ahí en adelante lo que se ha producido en nuestra vida republicana es la continuidad de una sujeción eh, a lo que se llama el propio pueblo. A, a toda, la, a toda la, la gran expresión de trabajadores y trabajadoras, de personas desempleadas, de pobladores y pobla, pobladoras urbanas, de población eh, juvenil como la que vemos en este gran estallido y por supuesto indígenas, y campesinados y todas las otras poblaciones que, que no alcanzamos a nombrar. Entonces es un momento histórico trascendental definitivamente el que hayamos estado en esta situación de movilización eh, muchos en paro, realmente hay que decirlo, que hubo cantidad de sindicatos que no alcanzaron a entrar en paro, el que tuvo un enorme, el, enorme esfuerzo y que el gobierno les querrá estar cobrando naturalmente, fue FECODE y eso lo tenemos que reconocer, respetar y valorar. Y por supuesto la, la infinita movilización ciudadana que no viene de ahora, sino que viene de un conjunto de, de, de previas movilizaciones que... Eh, tuvieron un estallido grande o una gran relevancia en el 2019, en el, en el 2020, ya no tan grande, y esto que pasa ahora en el 2021. Entonces, la primera ganancia es la autocomprensión del pueblo colombiano como un pueblo con dignidad, un pueblo que tiene derecho a tener derechos, que eso eh, suena como repetitivo, pero realmente que las personas lleguemos a saber que tenemos derecho a tener derechos también es un proceso en una sociedad que nos ha privado tanto de la condición de ciudadanía y de sujetos y sujetas de derechos. Esa es la primera gran ganancia y en eso eh, acertó muchísimo el Comité Nacional de Paro al convocar a esta, a, a, al paro, porque fue el Comité Nacional de Paro. Eso posiciona a, y, le, y le otorga y le, y le impone una enorme responsabilidad al Comité Nacional de Paro. Creo que hemos asumido esta enorme responsabilidad desarrollando en primer lugar un diálogo con el gobierno nacional que no llegó al punto de poder establecer acuerdos, sino un preacuerdo en relación con las garantías para la protesta ciudadana. Eso es fundamental. Fíjense ustedes que en Colombia, claro que hay garantías para la protesta ciudadana en la normativa, las ha habido pero en los hechos concretos lo que hemos vivido es desaparición de líderes y líderes líderes sindicales asesinados, amenazados, amenazadas, eh, todo lo que pasó con los desmovilizados de las FARC, es decir, toda una serie de hechos que se fueron recrudeciendo, sobre todo en el gobierno de Duque en contra del derecho de la gente a expresar su descontento. Y es una gran ganancia enorme que tengamos ya un preacuerdo no lo haya firmado el gobierno, no importa, vamos a seguir trabajando con eso. Lo otro que es de gran significación es el gran avance y, y creo que se ha divulgado enormemente nuestra eh, pliego de emergencia, no, no así tan conocido y tan amplio el pliego grande, porque el cuatro puntos, tres ejes que se construyeron en el 2019, pero el pliego de emergencia es una enorme ganancia. Y por supuesto, ganamos la caída de, de, de, de esta reforma tributaria espantosa, lo del proyecto de salud que era tan lesivo, se cayó la ministra, eh, la, la canciller, eh, bueno, eh, un, un conjunto de ganancias, el, el, el, el, el director de policía de Cali, pero lo que, lo que yo consideraría de gran relevancia política, es esa posibilidad de la organización que han logrado de distintas formas y estos procesos asamblearios que siguen avanzando. Nosotros, Comité Nacional de Paro, pues no somos la finalidad en sí misma, aunque claro, respetamos y valoramos, pero eh, antes de nosotros existe la CU, existen los partidos, existen los movimientos, existen los sectores. Y nos articulamos en el Comité Nacional de Paro, pero el Comité Nacional de Paro y su fortalecimiento que nos importa tanto y su democratización que es tan urgente, tan necesaria, con muchas fuerzas en muchos sectores, no es la finalidad misma. La finalidad misma y lo que se ha logrado, creo yo, y en eso no nos podemos equivocar. Es maravilloso. Es toda esta emergencia de procesos organizativos, asamblearios, procesos barriales, los muchachos reconociéndose como sujetos saliendo esa condición de ni estudio ni trabaja ni le importa a nadie y convirtiéndose en sujetos protagónicos de la historia. Esta, esta emergencia también de las mamás en primera línea que siempre he reclamado que no soy una mamá que puso el pecho allá, pero soy una mamá que puso el pecho en otras partes y sobre todo para reivindicar este gran valor de las mujeres que muchas de ellas tomaron el escudo cuando su hijo fue asesinado, como hizo la mamá de Dylan Cruz y otras mamás que, que se han puesto también en las primeras líneas. Creo que esa figura de las primeras líneas también es una ganancia porque son nuevos repertorios de lucha y también nuevas narrativas para hablarle a un país que se había como encallecido, un país que estaba como muy furioso, pero como que no encontraba el desborde o por dónde salir y que ahora sale masivamente y se redignifica. A mí eso me parece fundamental. Y claro, por supuesto, el gobierno eh, a través de, no, de imponernos esa no escucha hizo que el país nos escuchara, fíjense usted, porque todas las noches y es muy importante el papel del Comité Nacional de Paro, de ahí lo que hay que cuidarlo, lo que hay que fortalecerlo, el papel tan importante que hace el Comité Nacional de Paro cuando noche tras noche le habla a la nación, le habla a la nación, porque el gobierno no negocia y todas las noches salimos a decirlo, porque al gobierno le dijimos en la mesa, los compañeros entre esos, muchos de los que eh, de pronto no están acá, pero Fabio lo sabe, en la mesa de negociación al gobierno, pare de matar, pare de matar todas las noches. ¿Se imaginan uno negociar diciendo esas cosas tan fuertes? Porque estábamos al frente de las personas que hubieran podido, porque ahí también estaba la policía, no vayan a creer ustedes que no, aunque no era adecuado ni era lo pertinente, pero allí estuvieron. Y sin embargo, el gobierno no nos escuchó, ni negoció, ni quiso eh, parar de matar, sino que al contrario. A, a partir de esas alianzas con esas fuerzas paramilitares con que se ha aliado, ha seguido persiguiendo, matando, desapareciendo. Entonces, la nación no sabía estas cosas antes o no se fijaba o no le dedicaba toda la atención, creo yo. Entonces, creo que hay ganancias por donde miremos. Lamentablemente, no aquellas por las que entramos. fíjense ¿sí? si ustedes que entramos por el pliego eh, de garantía, no lo conseguimos y entramos por, una, por unas ganancias que eran el pliego de emergencia. Sin embargo, a la nación le queda ya, le queda sonando y le queda en su diario político que tiene, necesitamos luchar por hacer real este pliego de garantías, eh, eh, estas garantías para la protesta ciudadana, y eso ya es un lugar muy político de la lucha política, de la lucha de este país, y un pliego muy concreto que son los seis puntos de pliego de emergencia. Yo dejaría ahí pues, para que mi compañero que también estaba muy al frente nos complemente y nos de su punto de vista. Bueno, yo, yo creo que eh, ha hecho una, un buen resumen de lo que consideramos ha sido logros del paro. A pesar de que no estén acordados, el gobierno aplicó algo que suelen aplicar muchos empresarios aquí con quien nos encontramos casi todo el año en negociaciones los sindicatos, que es ceder sin negociar. Es decir, ha tomado decisiones unilaterales eh, que han sido reclamos del paro, pero sin, que, sin darle el crédito al, al comité de paro ni a los que han estado movilizados. ¿sí? Ha, ha, ha habido renuncia, la renuncia del ministro de Hacienda, de su viceministro, eh, el retiro que hizo el Congreso o el archivo que hizo el Congreso, el proyecto 010 de la Salud. Eh, hay dos temas que ni en la... Anoche algún amigo me decía, oiga, en la constituyente del 91 y en el proceso de paz, hay dos temas que estaban vedados. Y era el tema del modelo económico y el tema de las Fuerzas Armadas. Y esto lo lograron los jóvenes. Porque el modelo económico se está discutiendo, es decir, para dónde se destinan los recursos públicos y también se está pidiendo una reforma a la policía. Ah, el gobierno la está haciendo unilateralmente, no como nosotros la creemos, pero sí cambió la agenda, es la conclusión a la que uno pudiera llegar sin, sin tanto detalle. El, este paro ha cambiado la agenda, los jóvenes que han sido protagonistas cambiaron la agenda, incluso en los territorios, muchos alcaldes han cambiado la destinación de su presupuesto para favorecer incluso. La educación de estos jóvenes que eh, estuvieron durante todos estos días de paros en la barricada. Fabio, eh, yo creo que es importante que le expliquemos a la audiencia eh, por qué levantamos el, el, el paro, por qué tomamos esa decisión, por qué esa, es, ese cambio de estrategia que llamamos ahí al interior del comité de paro, porque pues insisto, sobre eso se ha especulado mucho. Y es importante decirle a la opinión pública, decirle a todos, a los que se movilizaron, a los que no se movilizaron, a los que están protestando entre las casas, porque aquí tomar cualquier decisión implicó horas de debate, horas de deliberación, y una decisión en un sentido o en el otro es igual de responsable. Entonces quiero que Fabio, que también ha sido, ha estado en la protagonista en, estas, en, esta, en este paro, nos, nos cuente un poco por qué esa determinación. Bueno, son varios los asuntos que tuvimos en cuenta el Comité Nacional de Paro. Nosotros hicimos dos reuniones muy importantes. Eh, es más, dos reuniones eh, presenciales. Nosotros en medio de la negociación con el gobierno, pues tuvimos muchas reuniones presenciales, especialmente del 16 de mayo al 24 de mayo. Y posteriormente unas que hicimos eh, entre el 30 y el 3 de junio. Pero el 5 de junio y el 8 de junio hicimos una plenaria del Comité Nacional de Paro. El Comité Nacional de Paro son 29 organizaciones y aproximadamente unos 60, eh, digamos, delegados de esas organizaciones sociales nacionales. Hicimos esa reunión y nos pusimos a mirar, hombre, uno, el desgaste al cual nos estaba llevando el gobierno con la dilación en la negociación. Ese era un desgaste que lo tenía preconcebido el gobierno. Pero adicionalmente, porque las negociaciones prácticamente eh, se convirtieron en un imposible. Las órdenes del ubérrimo, desde el ubérrimo, dadas por el señor Álvaro Uribe Vélez y obviamente acompañadas por el Centro Democrático y obviamente ejecutoriadas por el gobierno de Duque, era que no se podía negociar con ninguno de los que estaban en la movilización. El gobierno desautorizó el acuerdo que se hizo en Buenaventura con dos viceministros, el de Agricultura y el del Interior. Es más, el viceministro de Agricultura es, es el, hoy el comisionado para la paz, el alto comisionado para la paz, el señor Juan Camilo Restrepo. Y lo hicieron con las comunidades y, y el Comité Cívico de Buenaventura, y, el, y los delegados del Comité Municipal de Paro de Buenaventura. Y sin embargo el gobierno las desautorizó, porque las desautorizó también Uribe y las desautorizó el Comité Nacional de Paro. Lo mismo hizo el uribismo, el Centro Democrático y nuevamente el gobierno con las negociaciones que hizo en un momento el alcalde de Cali, con eh, los jóvenes de los bloqueos en Cali, que se eh, llaman Unión eh, Resistencias Cali. Ese también lo desautorizó y en ese momento también eh, desautorizó el nuestro, el, que se, el preacuerdo que se hizo el 24 de mayo. Es decir, veíamos que definitivamente la negociación no iba para nada y lo más grave era que si habíamos llegado a un acuerdo, pues no tenía ningún sentido seguir con un gobierno que no lo iba a firmar, porque inmediatamente lo, lo, lo negó y dijo que no, que eso, que eso no podía seguir siendo así y que ellos proponían era que volvieran a discutir nuevamente los 39 puntos del preacuerdo. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver exactamente con el tema de la masacre de, de el, que el Estado, que el gobierno hace contra los manifestantes. El otro tema era el tema de los bloqueos, que el gobierno adelantó una campaña mediática muy fuerte contra los bloqueos. Y en la semana eh, anterior al, al 24 de mayo, evidentemente hubo una serie de cuando esto se dio, pues es evidente que las comunidades que estaban haciendo los bloqueos entienden perfectamente que el gobierno Posteriormente, con la expedición del decreto 575, de iba a, a, a levantar los bloqueos, así como se dice, a sangre y fuego. Ellos recurrieron a las autoridades locales, algunas de ellas se negaron a, a circunscribirse al decreto 575 de y entablaron diálogos y negociaciones con esas comunidades que estaban realizando los bloqueos. Y evidentemente lograron distensionar muchos la mayor cantidad de bloqueos, pues, para este momento, entre el 5 y el 8 de junio, que fue la reunión nuestra, prácticamente estaban levantados la inmensa mayoría de ellos. Y veíamos exactamente también una especie de descenso en las movilizaciones periódicas que teníamos de los miércoles, que se, que se empezaron a hacer desde el 28 de abril, ya estábamos en la séptima semana y, y a pesar de que podíamos continuarlas, y evidentemente hay todavía algún margen para continuarlas. Y el otro tema es que uno de los sectores más protagónicos del paro, que eran los compañeros del magisterio, pues también acusaban un agotamiento frente a las posibilidades de ellos. Todo eso sumado nos hacía a nosotros pensar de que veríamos eh, bueno, las, las palabras que hemos utilizado son distintas, las que acordamos en, esa, en ese momento la llamamos suspensión temporal, la palabra cal, clave se llamaba temporal, pero al final en el Comité Nacional de Paro se generaron dos opiniones, una de, donde decía que ni por el Chiras podíamos suspender ninguna actividad, porque eso era prácticamente levantar el paro, y otros que dijimos que no, que yo creo que la gente es lo suficientemente perspicaz y suficientemente inteligente para entender que cuando uno dice vamos a interrumpir, que fue la palabra que se utilizó, interrumpir temporalmente una actividad, pues se entiende que es de manera temporal, no de manera definitiva. Y por tal motivo, eh, lo que se decía y se dijo, eh, era que pasábamos a hacer otra serie de actividades para reagrupar fuerzas y con ese reagrupamiento de fuerzas poder tener una mejor opción frente a, a esa situación. Otro sector dijo que no, que había, era que, eh, que el paro se transformaba y al final los que dijimos que se interrumpía temporalmente las actividades periódicas, es decir, las de los miércoles y, diseña, y se diseñaron una serie de actividades fueron exactamente las mismas que definieron los compañeros que dijeron que el paro se transformaba porque esa decisión la habíamos tomado de manera unánime entre el 5 y el 8 de junio en, en el Comité Nacional de Paro y es, unos planes de, y es una serie de actividades encaminadas de a reagrupar todas las fuerzas que desde el Comité Nacional de Paro están comprometidas con ellas más las que se ejercen en los comités departamentales de paro más eh, algunas otras organizaciones que bien pudiesen en este periodo reorganizar también y llegar por, otra, por otros mecanismos a ser parte de los comités nacionales de paro o de los comités departamentales de paro o municipales de paro de acuerdo a la cobertura que tenga dicha organización. Entonces, ese, eh, esa, esa fue la situación que se definió en el Comité Nacional de Paro repito, entre el 5 y el 8 de junio, y entonces hoy tenemos dos declaraciones de dos sectores del Comité Nacional de Paro, se llaman históricamente el sector de cafán donde están las centrales sindicales, las confederaciones de pensionados y otra serie de organizaciones sociales, y los compañeros de la concha acústica, que son otra serie de sectores también, algunas sindicales, otras eh, de, cara de, de indígenas y de campesinos igual que están en el otro sector y dijeron exactamente que esa, eh, esa situación que habíamos convenido entre el 5 y el 8 de junio no debería ir y por tal motivo terminamos haciendo dos declaraciones, pero hago una salvedad importante, las dos declaraciones terminamos haciendo las mismas actividades y las estamos desarrollando en este momento, son actividades encaminadas una a entregarle a la sociedad en general, a las organizaciones sociales, a otras organizaciones sociales distintas a las que estamos en el Comité Nacional de Paro, a las organizaciones inclusive gremiales de la producción e inclusive a las organizaciones políticas, llámense partido, los partidos políticos o, los o, o las instituciones del Estado donde se definen parte de las circunstancias con las cuales estamos nosotros exigiendo y demandando eh, derechos. Eso se está haciendo, además de haber habilitado todo tipo de eh, negociación que se tuviera a nivel territorial o local, o adicionalmente de cuestiones que estaban pendientes, como era la negociación de los empleados públicos, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, como a nivel sectorial, es decir, empleados públicos de la educación, de la salud, de la justicia, etcétera, etcétera. Y eso, y eso ya está en desarrollo y en pleno desarrollo, y eso está debidamente convenido, repito, entre el 5 y el 8 de junio, y estamos preparando la realización de foros, conversatorios, asambleas, encuentros, eh, seminarios, le estamos pidiendo alguna colaboración a las universidades públicas y privadas, estamos desarrollando por lo menos actividades con la Universidad Nacional en primera instancia, pero se van a agrupar otras universidades públicas y privadas para que podamos desarrollar y nos ayuden a desarrollar con la infraestructura de ellos y con algunos elementos técnicos que tienen eh, para discutir dos temas, que es el tema de las garantías a la protección, garantías a la protesta social y el pliego de emergencia. Lo que, lo que usted mencionó ahora, Edwin, sí, es decir, nosotros necesitamos discutir los temas del modelo, ahí hay un plan de choque, que es distinto al modelo neoliberal en el pliego de emergencia, y el tema de la fuerza pública, que es el tema de la garantía de la protesta social, porque eso definitivamente tiene que cambiar en el país. Entonces, eso está en pleno desarrollo y estamos anotando a que el 20 de julio estemos presentando proyectos de ley, tanto en los temas de la garantía de la protesta social, como en los seis puntos del pliego de emergencia, y hacer una gran movilización nacional, tanto en Bogotá para entregarlos al Congreso, como en el resto de, las, de, los, de los municipios del país, en los cuales se presentarán en esos sitios pues, los respectivos eh, pliegos regionales o municipales que se hayan podido desarrollar dentro de los comités departamentales de paro o dentro de los comités municipales de paro. Eso es lo que estamos haciendo y esa es la situación que hoy tenemos en el Comité Nacional de Paro. Gracias, Fabio. Eh, pasando para un poco... Dale, compañera, no hay problema. Edwin, eh, mira, no, eh, además de lo que dice el compañero, claro, esto hay que tratarlo con suficiente delicadeza. Eh, no tenemos las mismas maneras de nombrar. Nosotros consideramos que una palabra que es buena es la transformación del paro, porque muchas acciones se siguieron haciendo. Porque es que eh, no es el paro como se concibe dentro del sector sindical, de pronto lo que se produjo. Se produjeron, como bien lo acaba de decir el compañero, eh, esta serie de, de puntos de resistencia, esta cantidad de, de, de expresiones muy creativas de asambleas y de muchas formas en que la gente se expresó, se organizó. Entonces, dos cosas que no nombra todavía eh, el compañero Fabio y que son muy importantes es que ya estamos empezando a preparar un encuentro internacional de derechos humanos Encuentro internacional que nos tiene que ayudar a sacar dos protocolos y, y quiero como que todos le pongamos mucha atención porque esto también es otra forma de continuar haciéndole paro a este modelo neoliberal, paro a este modelo patriarcal, paro a este modelo capitalista. Uno es eh, terminar de construir con base en lo, en lo preacordado que el gobierno no acordó, pero que nosotros sí avanzamos y no perdimos el tiempo. Que es un protocolo de garantía de la protesta ciudadana que tiene que servirle de modelo a este país y a este continente y ojalá a este planeta, porque todas estas vidas perdidas las vamos a honrar y las vamos a honrar con los contramonumentos como el de Cali, contra, eh, con los monumentos resignificados de acá del centro de Bogotá, y, pero también con este protocolo, este protocolo para salvar vidas humanas y para garantizar la protesta ciudadana. Y lo segundo, dentro de ese protocolo, eso está en conversación, un protocolo de garantía para las mujeres, porque sabemos que en la protesta hay una vulneración basada en violencia de género, también contra población LGBTI, pero también la terrible situación de violencia contra las mujeres que ha ocurrido en el parque. Desafortunadamente tengo que decirlo que esa violencia no solo ha sido de parte de... de de los enemigos normales de la, de la protesta, sino que también algunos compañeros que no han tenido una educación política adecuada, pues han, y seguramente sabemos que en estas marchas también hay gente que, que viene a hacer cosas negativas y, y cosas que no, que no van con el espíritu de la protesta, pero ha sido vulneradas sexualmente varias compañeras. Entonces, ese protocolo es lo que también es parte de ese encuentro nacional de derechos humanos que estamos preparando. Quería como complementar. Bien, muchas gracias. Eh, bueno, eh, eh, yo creo que no cabe duda de nadie, es decir, ni siquiera en el comité de paro ni por afuera en el comité de paro, todos coinciden o coincidimos en esa lectura de que los protagonistas han sido los jóvenes. ¿sí? Hay una juventud ahí popular, una juventud que no tiene ningún tipo de oportunidad, incluso encontró... Más posibilidades de comer mejor en estos, en estos mítines, en esta protesta, en estas barricadas, que en la cotidianidad, porque eh, obviamente el problema que está padeciendo el país también tiene que ver con el hambre, con la subsistencia. También, obviamente, hay una juventud muy importante que fue protagonista, eh, que es la juventud universitaria, que va a tomar recursos, hacer, en fin, todos. Eh, estos jóvenes también fueron los que pusieron las víctimas y los que han puesto todas las víctimas, los ojos mutilados, los asesinados, los desaparecidos, tengo que decirlo incluso, eh, a veces no quisieron utilizar el término, pero los descuartizados que están apareciendo en estos días, que es una situación que, eso eh, en una democracia seria y era para tumbar a cualquier gobierno. Eh, es decir, eso no lo estamos viendo ni lo vimos ni siquiera en Venezuela, tanto que miramos hacia Venezuela. Aquí lo vemos y ya en un país que ha perdido un valor por la vida, eh, no, se, no, no se ha sido totalmente contundente con rechazar obviamente la violencia con nuestros jóvenes, que muchas veces decimos son el futuro de nuestro, de nuestro país, son el futuro de nuestra sociedad. Bueno, estos jóvenes eh, sin duda pues han sido, insisto, los protagonistas. También lo fueron en Chile. Voy a ir un poquito al a lo que ocurrió en Chile, en Chile subieron 30 pesos el metro en la capital y, y fue la convulsión social, ese aumento del, del pasaje fue lo que aquí fue la reforma tributaria, el detonante, eh, pero allá también terminaron diciendo no son 30 pesos, son 30 años, y aquí pues uno dijera no son 30 años, son casi 200 años de esta vida republicana, con un cúmulo de injusticias sociales que eh, desembocó en este, en este gran conflicto, en esta gran movilización, en este gran paro. Eh, estos jóvenes eh, en, en Chile eh, tenían la aspiración de cambiar la, la constitución, ya hicieron una elección constituyente, una elección de sus constituyentes, una elección paritaria, van ahora a redactar su nueva, nueva carta política, eh, y obviamente aquí nosotros no hemos planteado eh, una constituyente, a, es decir, no, no, no se quiere poner ese tema, sobre la mesa alguna por, por todo lo que sabemos pero, eh, ¿cómo llegaron estos jóvenes a la constituyente? ¿y cómo llegaron estos constituyentes independientes en Chile? porque los jóvenes masivamente fueron a las urnas se estima que más del 70% de la gente salió a votar para elegir constituyentes y hoy hay una mayor alta de favorabilidad a la constituyente de Chile que en el Congreso y en los partidos políticos uno encontró en esta convulsión que había eh, incluso desprecio por los partidos políticos, hasta por políticos de oposición, por sindicalistas, eso nos insultaban, nos regañaban en las barricadas, nos decían de todo. Pero qué decirle, compañera Elizabeth, a estos jóvenes, es decir, porque vienen, incluso yo lo he venido haciendo en distintas regiones del país, diciéndoles, vienen las elecciones, por ejemplo, de los consejos municipales de juventudes les digo, participen, esos espacios hay que coparnos, si no los copamos con, con propuestas alternativas, con estos reclamos que hicimos en las barricadas, que hicimos en el paro, pues lo van a llenar jóvenes conservadores, jóvenes de los partidos tradicionales. Entonces, ¿qué, qué decirles a estos jóvenes? Que aún también incluso muchos de ellos en distintas partes del país todavía mantienen acciones de movilización, de protesta, de resistencia pacífica. E incluso todavía vemos aquí en Bogotá, en Usme, en Cali, todavía fuerte agresión del Estado a través de la fuerza pública. ¿Qué decirle? ¿Qué mensaje, compañera este, para estos jóvenes? Pues yo con toda humildad me... digo, eh, nosotros y nosotras somos adultocéntricos. Eso también es muy importante reconocer. O sea, así como tenemos un, per, estamos permeados por la cultura patriarcal, también somos adultocéntricos y adultocéntricas. Creo que los muchachos y muchachas están empezando a describir unas razones que son totalmente legítimas, pero los muchachos y muchachas no tienen muchas veces, a pesar de que han creado esos nuevos repertorios de lucha y esas nuevas narrativas de sí mismos y de sus problemas, todavía necesitan madurar un poco más y lo están logrando muy rápido, porque a veces se crece muy rápido en una protesta de estas, hay un salto cualitativo gigantesco, eso todos los que estamos un poco en la política lo sabemos, pero con ellos hay que hablar un diálogo intergeneracional. Eh, eh, Fabio y yo somos de una generación que, que teníamos una nomenclatura de izquierda eh, en relación con la lucha política, clasista eh, antisistema o sea, un, eh, teníamos una comprensión de la realidad de, de, de conjunto de sistema los muchachos tienen otras miradas y lo que necesitamos es que esa mirada nuestra que es muy rica, que es muy fecunda pero que también necesita desanquilosarse un poco o sea, no quiero decir con eso que no haya lucha de clases, que la hay, claro que la hay, que hay sistema opresor, que lo hay, claro que sí, pero hay un conjunto de nuevas estructuras opresivas que no veíamos nosotros cuando nos criamos y cuando empezamos nuestra lucha política. Y esa, a, a ese diálogo intergeneracional es que tenemos que inmediatamente disponernos y claro que sí, son muy bienvenidas todas estas dinámicas juveniles, Todas estas nuevas narrativas, todos estos nuevos repertorios de lucha, claro que sí, pero también humildemente, humildad de ambos lados, escuchémonos entre, entre distintas generaciones. Yo sí creo, y con las chicas, que las chicas ahora pueden hablar del aborto tan tranquilamente o de su vida sexual que la puedan tener, es porque nosotras las feministas que ya pasamos de los 50 años, obviamente, nos dimos la pelea de salir a la calle y éramos 20 gatas pidiendo que no hubiera violencia intrafamiliar y que no hubiera violencia de género, éramos 20 gatas. Hoy en día, la multitud de muchachas que llenó la plaza este 8 de mayo, de, de marzo, es que más de 50 mil personas llenamos la plaza y éramos mujeres, básicamente. Fíjate, entonces, más ha fluido entre las mujeres ese diálogo intergeneracional. Ahora yo creo que este diálogo que ha ido nutriendo, y claro, los muchachos que salen a la calle no es que nunca han visto a, a Fabio ni nunca me han visto a mí, claro, han visto mucho a los líderes y lideresas sindicales, que no sois lideresas sindicales, sino feministas, pero nos han visto de alguna manera por ahí, en tantas cosas en la calle. Somos parte ya del paisaje de todas las marchas que hacemos los primeros de mayo, los ocho de marzo. Entonces, nosotros teníamos unos repertorios unos lenguajes, una manera de nombrar las luchas. Los muchachos y muchachas tienen otros. Tenemos que acercarnos a ellos. Tenemos que respetar y valorar esas vidas sacrificadas. Pero yo les digo a los muchachos y muchachas, paren de hacerse matar, por favor. Y no es culpa de ellos ahora ya porque ni siquiera son ellos que están saliendo, ni no ha, ni no ha sido culpa de ellos, sino que de alguna manera en Cali lo, lo espeluznante de antenoche es que la gente salió a proteger a los muchachos. Los muchachos salieron con banderas blancas y, y seguían los paramilitares disparando y los militares. Entonces la gente se puso sábanas blancas y salió por las calles a decirles paren de disparar, paren de matar a nuestros muchachos. La gente en Cali, en Pierre, por la noche y siguieron disparando. Entonces fíjense que es... Hablar con los muchachos, pero también hablar con unos muchachos que están vestidos de verde. Ahí hay muchachos. Con los muchachos también hay que hablar. Y hay que decirles, ustedes no están para matar a la gente. Usted no tiene por qué apuntarle al, al cuerpo del, del, del muchacho o la muchacha que está en la protesta. Entonces, tenemos que hacer un diálogo intergeneracional muy fuerte, respetando y valorando muchísimo toda esa creatividad, toda esa energía, toda esa fuerza, pero también ayudando a a que eso se concrete en lo que acaba de nombrar eh, eh, eh, Fabio y que tú también has relevado en la posibilidad de las estructuras organizativas de, como las quieran hacer, no las que nosotros hacemos, las que ellos piensen, quieran y les parezcan, pero eh, que, que salgamos de esto muy organizados para, para aprender de Chile, para ver cómo de verdad cambiamos entre todos los que ya pasamos nuestra primera juventud y estos muchachos que están en la calle entregando la vida. Y por supuesto tenemos que hacer un gran trabajo con la policía, con el ESMAD, con toda esta gente. Hay que convencerlos de que ellos no tienen que ir a matar a la gente porque el día que vayan a juzgar, no van a juzgar al coronal, no van a juzgar al general. Van a juzgar es al muchacho del ESMAD al que obligaron a disparar. A ese es al que lo van a juzgar. Yo, no, desde las mujeres lo que estamos es, insistiendo es en llamarnos a todos a un gran pacto ético del cuidado por la vida, mientras que nos ponemos de acuerdo en todos los problemas políticos que tenemos. Pero por favor, un gran pacto ético de cuidar la vida, la vida del, del policía, que es un hombre del pueblo también, o el tipo del ESMAD, y la vida de los muchachos y muchachas y la vida de la gente que salimos a manifestar. Ese es un mensaje de buscar un nuevo lugar ético para que la vida humana sea digna, y sea posible. Y los muchachos y muchachas se merecen un presente distinto y los vamos a acompañar en construir conjuntamente este presente distinto desde un diálogo intergeneracional, interpolítico, muy, muy profundo. Y también hablarle a esos muchachos de uniforme verde que también se merecen el derecho a una vida digna, que no sea precisamente salir a matar al mismo pueblo al que pertenece. Sería eso. Diálogo intergeneracional. Creo que me gusta mucho este concepto porque, claro, eh, muchos jóvenes están llegando a estas. llegaron y fueron protagonistas y han sido protagonistas. Pero bueno, también hay una experiencia acumulada de muchos líderes de distintas organizaciones sociales, y entre esas, las organizaciones sindicales. Con quienes estamos conversando aquí en este, este momento. Eh, Fabio, eh, vuelvo a Chile. Creo que. Es, es importante hacer esta, vuelta a Chile para decir, listo, allá eh, se hizo un acuerdo institucional, el acuerdo institucional era convocar una convención constituyente, elegir una, constitución, una constituyente paritaria, eh, bueno, eso no garantiza ningún resultado, se están discutiendo muchos temas, incluso los temas del trabajo, por ejemplo, que a nosotros los sindicalistas nos preocupan mucho, están ausentes en la constituyente, no eligieron ningún dirigente sindical en esta, en esta constituyente, a lo que a mi juicio es obviamente eh, bastante preocupante. Eh, pero eh, listo, va a arrancar su constituyente. Aquí, aquí va, van a volver a haber negociaciones con el gobierno. Cree que se pueden habilitar esos escenarios. Van a ver o conoce la experiencia que podemos compartir de negociaciones en los territorios que hayan sido producto de estas movilizaciones. ¿O esto definitivamente va a desembocar en la construcción de un gran frente amplio cara al 2022? Porque ya estamos a, diez meses de las, a nueve meses de las legislativas y, a, y a, un año de las, a menos de un año de las presidenciales. ¿Cómo, cómo ve usted eso? No, primero que todo, hay voluntad en algunos gobernadores, en unos alcaldes, de darle salida a los pliegos regionales y municipales. Existe esa voluntad. No son muchos, pero existe esa voluntad y con eso se han podido hacer cosas. Eh, de tal manera que, pero la negociación allí, pues, tiene una característica muy local. El, eh, la gran ventaja es que en la negociación que nosotros proponemos de la garantía de la protesta social y el pliego de emergencia es que es una, eh, una negociación nacional. Es decir, no se trata de la voluntad de X o Y frente a una necesidad particular de la comunidad, sino una necesidad nacional que tenemos es decir, aquí la brutalidad policial eh, es una cuestión aberrante el mundo está está conmocionado por lo que está pasando en Colombia la Unión Europea y inclusive los Estados Unidos han reiterado eh, expresiones de eso la alta comisionada de, de, la, de, de los derechos humanos de la ONU la señora Michelle Bachelet acaba de hacer exactamente un discurso en la reunión que hubo de, de, de, de representantes pues de la, en la ONU de, de, los, de todos los gobiernos y le dedicó un buen pedazo a Colombia. Así la señora eh, que fue ministra de Trabajo ahora, que es la embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, sí se haya molestado, pero se tenía que molestar. Pero la señora es bien chistosa, ¿sí? Bachelet habló de 52 muertos, ¿sí? Y de los cuales dijo 27 ya están eh, definidos que fueron por la policía. Y la señora dijo: no, no es que no son tanto, no sino 24. Una vaina chistosa, absurda. 24, 57, pues sí, claro, las, las cantidades también son significativas, pero que en una protesta social haya habido semejante cantidad de, de asesinatos no tiene ninguna consideración. De tal manera de tal manera que lo que quiero hacer ver aquí en este punto es que eh, este, este, esta expresión de garantías para la protesta social nacional y pliego de emergencia, siguen siendo dos necesidades muy importantes para el país, eh, para la nación entera. Y en la medida en que el gobierno los ha aplazado atenderlos, que debería haberlos atendido, ¿sí? hoy en la agenda del país ya empiezan a hablarse significativamente de esos temas. Y si no lo resuelve el gobierno, y en la medida en que nosotros los presentemos al Congreso, y no nos hacemos ninguna ilusión distinta a confrontar al Congreso. Para eso es que los vamos a llevar el 20 de julio al Congreso con absoluta seguridad que se va quedando como una agenda que debe resolverse en algún momento en el país. Ahora nosotros no, no, no, no hemos abandonado la movilización social. Vamos a reagruparnos y vamos a hacer otra serie de actividades eh, insistiéndole al gobierno al Congreso el 20 de julio y a la sociedad en general, que estas peticiones deben tener eh, solución, y en la eventualidad en la cual no lo pudiésemos hacer en este periodo, pues nos tendremos que encaminar hacia lo que pase el, en, el, en el 2022, es decir, en las elecciones de, de marzo al Congreso, y en las elecciones de presidente en mayo y junio, si hubiese segunda vuelta. Es decir, Hoy el país, yo creo que el, el, el otro gran logro de todo lo que estamos discutiendo es que este país es diferente ya. Aquí nadie nos va a poner a decir a nosotros de que ya la gente está pensando en las viejas fórmulas del establecimiento neoliberal, está pensando en otras cosas, o que esté pensando en los viejos partidos políticos de las élites en el país, que nunca le han respondido a sus exigencias, y con absoluta seguridad va a, ser un, va a haber un viraje, Necesitamos que todos los muchachos, ¿sí? todos absolutamente todos los jóvenes entiendan perfectamente que ellos, que son hoy sujetos de transformación y de cambio, ¿sí? en el desarrollo del aprendizaje muy rápido que han tenido, porque evidentemente los movimientos sociales logran hacer saltos cualitativos muy rápidos cuando se presentan circunstancias como estas, no como en algún momento en que se pasa el tiempo y no pasa nada, aquí la gente inmediatamente aprende. Entonces yo soy de los que estoy convencido que la gente, los jóvenes, ¿sí? más otros sectores de las clases medias y de los trabajadores, hemos aprendido mucho en este, en este paro nacional. Y lo que más hemos aprendido es que sí es posible, sí es posible en el 2022 ganarle las elecciones al uribismo, derrotar al Centro Democrático y definitivamente derrotar a Uribe, que en los últimos 30 años ha sido un protagonista de primera, o, de primera mano y que mire a dónde nos ha llevado. Y que con esa posibilidad de transformación demos unos, un giro fuerte en, la, en las circunstancias en las cuales, eh, cómo se gobierna y para quién se gobierna en el país. ¿Cómo y para quién? Y creo que eso va a ser muy significativo. Vamos a necesitar congresistas eh, muy alternativos, muy progresistas, muy democráticos. Sin lugar a dudas, el sindicalismo tiene que jugar un papel importante ahí. No nos puede pasar lo que nos pasó en Chile. El sindicalismo debe llevar sus propios candidatos. Y obviamente en el sector sindical hay suficiente fuerza para elegir varios eh, congresistas y esa sería una tarea, pero los jóvenes también tienen toda la posibilidad de sus formas organizativas que vienen desarrollando, también de pensar seriamente en llevar a algunos de estos jóvenes también al Congreso. Es decir, las cosas, vamos a insistir en la negociación frente al gobierno, frente al Congreso, frente a las instituciones en general, y en la eventualidad de que no lo logremos, pues incentivaríamos mucho de que en el 2022 todas las fuerzas populares, progresistas, alternativas, pudiéramos exactamente darle un giro significativo al gobierno y al Congreso. Bien, eh, bueno, afortunadamente se nos va ya acabando el tiempo y bueno, vamos antes de... Un mensaje final por parte de nuestros dos invitados. Quiero cerrar con una pregunta ya para la compañera, conectando un poco con esta reflexión final que hace Fabio. Eh, porque el Congreso, en el marco de esta, de esta gran convulsión social, por ejemplo, retiró el proyecto de la salud. Los, los partidos fueron progresivamente quitándole el apoyo, pero vimos ya en las últimas de cambio, es decir, en las últimas sesiones ordinarias, como por ejemplo... Eh, Hundieron el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia, salvaron a, a, a, al ministro de Defensa, es decir, vimos a, a un congreso. dieron la matrícula recaudos, cero, volvieron a, matrícula a hundir la cero, renta básica. Volvieron a y, y, y por el contrario, se impulsaron más burocracia en la Contraloría, más eh, la reforma a la justicia, bueno, todo esto. Es decir, están legislando en contra de los que están allá afuera marchando, los que estamos afuera protestando. Eh, y como esas elecciones son las que vienen antes de, la, de, de, las, de las presidenciales, bueno, ¿qué decirle a la, a la ciudadanía frente a esto? Es decir, ¿cuál es la tarea que nos convoca de cara al año 2022? Porque pues, en los tiempos de la movilización y en los tiempos de la política esto va corriendo a toda velocidad. Entonces, con esto cerramos y obviamente aproveche para despedirse de este escenario y luego un minuto para que Fabio se despida y bueno, no sin antes agradecerles por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, de verdad, el escenario es muy agradable, muy, muy grato, pues eh, tenemos muchas coincidencias, estamos avanzando. Eh, vamos a seguir trabajando todos y todas eh, bajo la modalidad de movilización social, eh, en algunos lugares en paro, en otros lugares en formas asamblearias, eh, pero con la enorme esperanza de que hemos empezado a construir ya otro país. Este es otro país, este es otro escenario. Aquí los y las jóvenes se han dignificado, han salido de la condición de ninis, de la condición de protagonistas de la historia. Es lo más digno que puede llegar a ser un ser humano, protagonista de una lucha emancipatoria, de una lucha transformadora. Entonces, con esa esperanza, con esa fuerza impresionante asamblearia, con esa convicción que los y las jóvenes han salido a poner su vida en juego por el cambio profundo de este país, es con esa gran esperanza, con esa gran fuerza que ya estamos construyendo otro país. Ahora lo que nos falta es tener mucha amabilidad mutua, mucha capacidad de escucha, mucho encuentro intergeneracional, mucho fortalecimiento del Comité Nacional de Pablo y mucha democratización de las decisiones dentro del mismo, ampliación del comité y ampliación en todas las estructuras que han surgido, porque han surgido, se ha fortalecido La Minga, se ha fortalecido una Asamblea Nacional Popular y seguramente muchas otras cosas que no vemos acá todavía. Entonces ya somos interlocutores, ya estamos construyendo otro país. Ahora, construyamos otra forma de gobierno, un gobierno que realmente obedezca a las esperanzas y al derecho de vivir una vida digna de ser vivida. Lo mejor que nos puede pasar es llegar a tener una vida digna de ser vivida, pero para todos y todas, no solo para las personas de bien, sino para toda la gente maravillosa, alegre, bailadora, cantadora, artista, toda la gente que constituye este país. Esto que acabo de pasar es un mensaje esperando Hay mucho dolor, claro que sí. Y abrazamos a las familias que han perdido sus hijos, sus familiares, no solamente por el paro, sino por la pandemia, y que también es culpa de este gobierno el mal manejo de la pandemia. Pero los abrazamos y les decimos, todo este sacrificio va a materializar y ya está materializando un país distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Elizabeth realmente también este tipo de, conversator, de conversatorios de diálogos todo lo que estamos haciendo a nivel nacional es una reivindicación también por todas estas víctimas que ha dejado este paro y bueno tenemos que seguir en la lucha hasta llegar a hacer las transformaciones que, que esos jóvenes precisamente han reclamado desde que iniciaron esta movilización que no iniciaron este año iniciaron en el año 19. bueno Fabio su mensaje final y cierre este este importante conversatorio bueno, gracias a Edwin y gracias a Elizabeth y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. El mensaje final mío es este. Este paro nacional nos puso en la circunstancia de que otra Colombia sí es posible. Ha puesto otra agenda, una agenda que eh, rechaza toda esta política neoliberal y que rechaza las formas brutales con las cuales el ejército y la policía atiende la protesta social. Esa nueva agenda va a ser motivo sustancial de las nuevas elecciones del Congreso y de las nuevas elecciones presidenciales, con absoluta seguridad. Pero es esta, este paro nacional el que ha impuesto esa otra agenda y esa otra posibilidad de que sea distinto. No nos podemos equivocar ni eligiendo congresistas ni eligiendo presidentes. Y si hay que hacer acuerdos y alianzas, hay que hacerlas. Es una, hemos eh, dicho, no podemos repetir para terminar con lo de 2018. Soy de los convencidos de que este paro sí puso otra agenda en el país y que esa otra agenda va a ser la que determine las elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia de la República el próximo año. Buenas noches para todas y todos. Sí, sea, Fabio. Bueno, compañeros y compañeras, gracias por conectarse, gracias por escucharnos, por vernos, por compartir estas reflexiones y bueno, que tengan una bonita noche. Chao, chao. Hasta luego, Elizabeth. Hasta luego, Edwin. Ah, Cuídense mucho. Chau, hasta hasta chau. luego a todas y todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.